Bueno, qué onda gente, bueno, estamos acá en un nuevo videito para el canal. Esta vez estamos en un servidor nuevo, Hiper Roleplay, es un servidor de... que abrió hace unos par de días y bueno, vamos a hacer una breve una breve demostración de los sistemas que tiene, en todo lo que cuenta, mapeos y demás. Así que bueno, como eh... bueno, ven ahí le estoy diciendo a, al dueño. Con la Y sacamos el inventario y tenemos el teléfono ahí como en la mano y eh, limpiar creo que era ahí sí ahí se limpió bueno empezamos con 35 mil dólares yo tengo 34 y un poquito más porque los tiene la skin y en los anteojos de estos facheros que tengo y bueno en rentar este auto así que vamos a dar unas vueltas 16 minutos GPS y vamos a ver, un sistema de GPS lindo, que pues, lo normal. Tenemos trabajo. Carguero, carpintero, pescado leñador y granjero. A mí me interesaría ver el de carguero. Vamos a verlo. Vamos acá a frenar el coche. Tenemos un maletín y dice, trabajar. Ahora es carguero, a ver. Ayuda. Trabajo. Acá tenemos la ayuda principal, bueno, muchas cosas. Y ahí tenemos. Y cargar. Cargar. Busca el lugar de las cajas. Bueno, espera que guarda el teléfono. Buscamos el lugar de las cajas y a ver qué hace. Bajando caja. Y ahora supongo la que tenemos que llevar a algún lugar en específico. Y allá. No. No se puede correr, nada, así que lo normal porque es una caja. La dejamos y tenemos una caja. Hace una animación. Vamos a cargar por ejemplo 5 cajas por ahí cuando tengo allá. Y vuelvo. Y bueno, ya tenemos las 5 cajas. Ahora vamos a poner el comando barra descargar. Y 60 cajas. O sea, 60 dólares por 5. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Ahora vamos a ir al siguiente trabajo. RGPS. Trabajos. Vamos a ir de... Carpintero... Al... Vamos a ir leñador. Me interesaría ver leñador. Algo bueno, que están muchos errores, pero... Pero eso no, mi trabajo me parece muy bien adaptado. Vamos leñador. Le pongo seguro. Trabajar eh, bajar dos. Somos leñadores. A ver. Ayuda. Y ahora trabajo de nuevo. Barra talar. Talar. Acá. Ahí. Listo. Ahora supongo que vamos a ir a la. Y, N. y ahora empieza a talar, talar, talar. Bueno, tenemos 48 troncos Vamos a ver ahora Talar Y nada, 144 por... 48 troncos Cheto eh, Renunciar Renunciar ¿no? Listo 4 eh, minutos le quedan a mi autita, así que... Mejor que me vaya rápido para los santos A ver por acá atrás Estas casas me interesan Llegamos acá, a ver. Comprar casa. Comprar casa. Casa. A ver, está. Ah, siete mil. Buah. Comprar casa. Listo, tenemos una casita nueva. Siete mil dólares. Sí, seguro. Está. Tenemos una casa Je, dice que es chiquita pero para mí que es grande. Ve acá podemos meter un baño. A ver, muebles. Oh, se pueden comprar muebles. A ver. Comprar muebles. O sea, por ejemplo. Acá vamos a hacer una sala de estar. Por ejemplo, este sillón Lo vamos a agregar Y ahí Es como si fuera un sistema de toys ¿Ves? Acá Ponemos acá Mueble Vamos a comprar todo primero y... Vamos a rentar una bici <ríe> esto te a ahora vamos a ver, gps concesionarios, ahora sí vamos a hablar de las motos por fin, donde queda? ah, acá no va estamos cerca, estamos cerca su Marchetti, yo le, bueno gente, acuérdense que les dejo todos los datos de la del servidor en la descripción, el discord, la ip eh, y demás cosas, también recuerden que está el Discord de mi canal eh, También está el Discord de un servidor Que te permite Publicitar videos Y muchas cosas más Te permite, poder ver mods Servidores de SAMP Y muchas cosas más Y bueno, acá tenemos los autos ya A ver uno bueno, este, este el búfalo, 122, está bien caro, hijo de puta. <ríe> oh, oh. Este y cuánto cuesta? 28, no. V vamos a comprar una GPS. Concesionarias, clase M motos. Ah, tenía que tocar el de motos. Acá es donde pasamos antes. Ah, acá, está bien no escondido. Halo. Motos, a ver, a mí me gustaría tener una Sánchez. La Sánchez cuánto cuesta? 25K. ¿Se alcanza? Tenemos una Sánchez, papi. Tenemos una Sánchez. Casco. Ahí, Tenemos una Sánchez. No me ve nadie. Qué locura. Mercado. Tenemos puño americano, avanzadas. Una máscara. Voy a comprar una máscara Voy a comprar un puño americano guardar Guardamos todo Máscara Hola Listo, no se ve quién bueno, soy ¿eh? Espero que les haya gustado el videito Si quieren más me lo dejan en los comentarios con ese, la descripción, la IP Y demás, está toda la en La descripción Recuerden que los, los datos del server, la IP, el Discord y muchas cosas más están en la descripción. Mi servidor de Discord también, que ahí pueden promocionar sus videos. Y bueno, creemos todos una comunidad juntos. Eh, así que espero que les haya gustado. Suscríbanse, apoyenme con un like, y compartanlo. Que me ayudan un montón. Así que bueno, nos vemos la, la próxima. Adiós.